Hola, soy Diego Mendiburu y soy el director general de Fáctico. Fáctico es una aplicación que presenta la información noticiosa de manera intuitiva y contextualizada geográficamente para que los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre su entorno y su vida en comunidad. Los ciudadanos también pueden generar contenido relevante mediante reportes y fotografías georreferenciadas que luego pueden transformarse en reportajes elaborados por periodistas profesionales. La mayoría de los medios de comunicación en México, además de tener una mala reputación, han sido incapaces de innovar y lanzar aplicaciones móviles que utilicen la tecnología de los smartphones para encontrar nuevas maneras de presentar la información actualmente no existe una aplicación de noticias para smartphones que le permita a los ciudadanos conocer sobre las noticias y los eventos que les importan y afectan de acuerdo a su ubicación geográfica fáctico es la solución tenemos ya una red de colaboradores en 12 países de américa latina por lo que en 2016 esperamos lanzar formalmente la aplicación en al menos dos ciudades de la región y alcanzar los 100.000 usuarios tenemos una combinación de experiencia y habilidades inigualables en tres áreas periodismo desarrollo de plataformas móviles (apps) y generación de redes de colaboración en América Latina. Eso nos permitirá construir, junto con la ciudadanía, el medio de comunicación que los latinoamericanos nos merecemos.